¿Qué tal amigo Alexis Galaguerra Acosta? Mejor conocido en el mundo youtubero como Alex Express Desde noticias de hoy uno, a nombre de quien habla, su director general, el señor David Alejandro Castillaldo, El canal de Youtube que lleva una gran experiencia con casi 10 años Saluda y felicita a ti amigo Alex por este primer magnífico aniversario de emisiones por vídeo y a YouTube que nos permiten conocer diversas culturas, desterrar estereotipos racistas, desterrar estereotipos lenguas y por otras cosas malas Como saben, el progreso de todo youtuber depende en gran parte de saber explicar muchas cosas, saber explicar sin llegar a daños, juicios verbales, diversos viajes, diversas pasiones gastronómicas y la pasión musical siempre presente de parte de nuestro amigo a quien le lo dirijo plenamente. Muchas felicidades por este magnífico primer aniversario. Que Dios por intercesión de San Francisco de Sales les bendiga y les acompañe siempre.